Dice, libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. La muchacha que canta es de. se llama Lucía Socan, que es de un pueblo de Sevilla, de Guillena. Y bueno, Es una maravilla. Canta muy bien. Que.. No sé ¿Por dónde seguimos? El hilo Del sin poder Esto, El vídeo este Lo hicimos Justamente A partir de unos debates Que tuve en México y en Canarias Y justamente Esa reflexión del vídeo es la que nos llevó a empezar a, a empezar a pensar En que podíamos escribir el libro ¿No? que salió a final de marzo. A principio de abril fue la primera presentación, el 6 de abril. Ahí en el libro pues también hay artículos de Raúl Civechi, de John Holloway, que son propuestas distintas a las nuestras, pero sí creo que abren un diálogo y un espacio para poder trabajar cosas, ¿no? Entonces, el libro tampoco plantea una forma unívoca de trabajar, ni una forma la, que es la forma correcta de, de lo que hay que plantear en lo social, sino que hay diferentes propuestas, algunas coincidentes y otras que, como la de Raúl, por ejemplo, eh, él sigue en su dispersión del poder, sigue planteando que... Tiene que haber poder, ¿no? Aunque sea un poder más horizontal, más cercano, más.. Nosotros planteamos que no... no debe de haberlo. Una pregunta. Cuando estamos hablando de la negación, del poder, estamos hablando del poder concreto. Sí, es la propuesta de yo porque, porque de alguna forma, me <coughs> lo estaba comentando Rafael, la realidad es que cuando tú estás diciendo no, uh -huh. estás ejerciendo una forma de poder, de alguna uh -huh. forma, ¿no? Sí un poco más abstracto, no es el poder concreto y, y sometido a. Entonces, me queda el.. <coughs> me queda el... la duda de si el... la negación del poder no es una cuestión más teórica que práctica. Oh. Mm, tendría que planteárselo a John Holloway, porque no es nuestra no. propuesta en realidad <risa> esa, pero. No. Que claro, lo, es claro. que tiene respuesta, pato. No, no <risas> es el desempoderamiento, es plantear la negación del poder, pero en realidad sí. Es cierto que a veces, eh, sobre todo en el tema, bueno, hay muchos movimientos sociales, yo creo que en las imágenes que salen ahí, cuando, cuando se plantea lo, del, lo de yo, es justamente eso. Mm, por ejemplo, Iñaki no te case, parece una tontería, pero es un... Una propuesta en contra de la institución del matrimonio. ¿no? A lo mejor los, los amigos eran unos cabrones, pero eso importa, no importa. Pero sí, el no a la violencia, el no a la guerra, el no. Es lo primero, es el grito primario que te sale ¿no? de ahí. Entonces, luego a partir de ahí, lo que plantea John Holloway es el hacer su propuesta metodológica, que es la grieta. ¿no? Ese no provoca una grieta y esa grieta te puede llevar a que si tú como desconexión ese no lo utilizas para poder construir otras cosas ¿no? en esa grieta, pues puedes transformar el mundo. ¿no? Nosotros lo planteamos de otra manera, pero no plan que sí, creo que es interesante dialogar con esa posibilidad. Nos ayuda. Es que creo que el error consiste en llamarle a ese no contrario a un poder, aceptar llamarle otro poder. No sé si era Millas, hace poco he leído que decía que esta sociedad es normalizadora porque homogeneiza lo que se llama normal. Entonces no aceptar que haya nada normal sino que es un poder el que nos está normalizando. Entonces esto es lo mismo, o sea, es que si al no que dice un niño, no el de la pistola un niño pequeño, lo veis como un poder un otro poder cuando se resiste a un padre o a un profesor para nada, en todo caso es una resistencia en muchos casos suicida como un espartaco que se resiste a sabiendas de que va a palmar entonces si no lo llamamos otro poder meramente lo que estamos haciendo es un hacer resistencia a lo que sí es un poder y tenemos que tener claro estamos hablando contra las etiquetas si es que necesitamos nombrar esto que estamos haciendo llamémosle fruscurulu y compongámoslo de otra manera cuyos argumentos base sean precisamente los primeros el que estamos en contra de que eso sea definido como lo otro que enfrentamos si es que necesitamos nombrarlo que insisto no habría ni que necesitar nombrarlo solo hacerlo pero bueno es que creo que también en el libro tenéis temática suficiente con el tema del lenguaje para mí el lenguaje es el matrix por el medio por medio del cual desde pequeños nos inoculan todo entonces si no cuestionamos el lenguaje que a la vez que es el medio de inoculación aún y así como apunta, insisto, lo apuntarán otros, yo solo he oído Agustín, es el medio por medio del cual podemos cuestionarnos el propio lenguaje. O sea, podemos estar hablando del mundo del que hablamos, con un montón de ideas y de cromos de colección, pero estamos hablando aquí y ahora, en el mundo en el que hablamos, aquí y ahora. Y podemos cargarnos todo el lenguaje prostituido que nos acontece desde pequeños. Pero una vez Cortázar, en una, en una charla que dio en Madrid... Y yo asistí y me quedé, dijo una cosa que muy puntual sobre esto, dijo es que tendríamos que inventar nuevas palabras, porque ellos ya utilizan las mismas palabras que utilizamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, libertad, para ellos tiene un significado, para nosotros, y utilizan las mismas palabras, tergiversan y, y, sí. y aturden, ¿no? Me refiero a ellos, a sí. los dueños. Yo cogiendo doyos. libertad no será la primera vez que has oído decir que para cierta gente libertad solo es un concepto que en vez de intentar definirlo en positivo, sí. hay que definirlo en negativo. ¿En negativo? El, libre de esto, libre de aquello otro, libre del otro que me pongas sí. por delante, libre de otro palo en la sí. rueda que me quieras meter. Sí, él, él quería decir una cosa también. Creo sí. que hay que hacer más, más que resistir... Porque frente al poder pues, sí, te sitúas en la resistencia. pero bueno, ya te estás situando en una relación de contraposición de sí, enfrentamiento bueno, sí. un lingüístico Pues un poco, por lo menos varios espacios de salir de esa relación mm. Entonces, Salir de esa relación contra el poder pues, cuando puedes empezar a crear otras cosas mm. Que al fin te quedan las narices y te sitúas en el poder o fuera de él o en cada uno ¿no? Más que empeñarnos en el no poder y negarlo, de construir, y lucharlo y tal, uno la a la hora de, de crear, a la hora de abrir, a la hora de, de, de, de jugar. Sí, pues eso es lo que ellos dicen, yo creo, invisibilizarnos de alguna manera, o como decía Foucault, el emboscado, emboscarnos sí. al margen y, y trabajar desde ahí, pero gente junta, desempoderada, desperson, desde mi punto de vista, despersonalizada, desunamismizada, suficientemente o por lo menos jugando a ese juego habitualmente lo suficiente para estarlo de una manera fija y consiguiendo a medias, un rato sí, otro rato no, pero luchando contra ello, de tal manera que los críos que vengan detrás, insisto que no traen pistola, se empapen de eso, no que desgraciadamente en el modo habitual de suceder las cosas, por remitiros a cualquiera que conozcáis, si no se van empoderando ya desde pequeños. Pero es que a lo mejor, en parte, eh, tiene razón en el sentido de que luchar en contra te agotan. Mientras que si tú construyes una cosa nueva en, el, en esa construcción, cuando vengan a darte, pues tú te defiendes porque si no te duele. Pero intentas que ni siquiera puedan verte, ¿no? Ahí tú tenías nada. La... Sí. Yo sí, eh, quería comentar un par de cosas. Como que en este debate que se está teniendo, como que cuando es verdad, no sé, yo veo un poco, como lo comentabais al principio el tema reversivo más aplicado al no no, no, no a la guerra o no no sé qué, eh, igual no te llevas tantos palos como cuando estás construyendo algo y te lo tira por delante, ¿no? El reversivo... Mm... No, espera, espera, que me estoy... Vale, me da igual, igual, igual. Para... vale. El vale. tema es que, y lo siento, da el igual, tema igual. es que... <risa> que cuando estás construyendo un mundo nuevo a través de la negación o no lo que sea, sí que es verdad que puedes llegar a mover más de peña, pues será okay. un poco el lenguaje, o sea, el... mm -hmm. llevar un poco más el tema del de las relaciones uh -huh. sociales y tal, sí que puedes llegar a mucha gente y a lo mejor sí puedes encontrar fisuras. Uh -huh. Pero, pero no sé, yo sí que veo muchas experiencias que cuando eso se acaba, bien porque triunfan, no, o bien porque te pasan por encima como uh -huh. una apisonadora uh -huh. indistintamente, eh, uh -huh. hay muy pocas dietas para seguir caminando porque cuando nos quitamos la máscara o lo que sea, o mientras nos la quitamos y demás, los poderosos los que nombramos como los malos uh -huh. y los que gobiernan el mundo y tal, eh, yo no pienso que en sus, en sus pensares, sentires y haceres sean muy distintos de la generalidad de la gente, ¿no? de las valoraciones que, que tengan porque han vivido en el mismo planeta entonces de ahí muchas veces es, el tema es de que las luchas concretitas del no son muy prácticas porque son algo muy concretita y puede subir a mucha gente, todo el mundo puede estar a punto y el objetivo es más amplio sí. y, y, y cuando vas ir más allá, ¿no? al desempoderarte en la vida cotidiana como que realmente, para mí, mi análisis es eso, que, o que llegas a unos niveles de, de actuación de satisfacción de necesidades a nivel grupal o colectivo muy limitadas, o que realmente eh, casi todos abandonamos el, el barco porque tenemos otros intereses detrás. Sí, pero que nuestra propuesta en concreto, a nosotros nada más que no vale el no como oportunidad de abrir hacia otro sitio. Sí, sí, sí, si sí. el no es encerrarte y lo que ti te... eh, mismo no vale también no vale eso, no no no es moviendo sí, gente no entonces vaya. lo que te quiero decir es que cuando planteas esa, esa transformación de, de hacer cosas nuevas y propuestas sí. en positivo <coughs> durante vital no. Eh, no sé eso cuando lo haces en en grupal porque el colectivo no creo que haya muchas más experiencias bueno, yo eh, afortunadamente he participado en varias y nada más que tengo 51. Sí, yo he participado en varias. ¿Quieres decir es que no llegas, no llegas a ese nivel de gente ni de, ni de, transformación que supone? No, a lo mejor dentro de esa generación sí, ¿no? Pero como que no, no, ahora, ahora, yo hablo de ahora. Sí, sí, sí yo también. Te hablo de eh, ahora. Por eso, pero que yo sí he vi vivo y he vivido experiencias en las que participa mucha gente y ahí está haciendo cosas. No dentro de ocho generaciones, ni en el pasado, cuando nuestros abuelos... lo que quiero ir es como que a mí me parece que para que realmente esas cosas funcionen no. y, y, y nos sirvan como personas no. para satisfacer nuestras no. necesidades de grupo, como sean, no. como realmente funcionan es en grupos más pequeñitos, más de afinidad, que... No, no, ¿tú crees que no? no. No, lo cre... no yo soy, no soy creyente, sino que lo vivo. Sí. Claro, sí. vivo experiencias en las que no son grupos pequeños. Que igual es lo del disenso, ¿no? Le parece, ah, bueno, todos estamos de acuerdo en este no y vamos a trabajar este no. Entonces ya te conduce el propio objetivo. El consenso del no. El consenso, entonces trabajamos desde el disenso. Entonces en ese disenso la gente se siente a gusto ¿eh? con lo que está haciendo, ¿no? Es como, eh, tengo que ir todos los días a este para ir en contra de esta empresa, ¿no? Ese no de insistencia, no, no, no, sino que vas haciendo cosas en el encuentro a partir de ahí, ¿no? Con procesos de, de ayuda mutua en los diferentes posturas que hay a nivel grupal que construyen colectivamente a partir de ese disenso y esa ayuda mutua Que, que Igual haría una cosa, o ella haría otra, él haría no. otra y lo vamos encontrándonos en, ese, en esos haceres también Si no, tendría que ser ahora bien el experto a decir lo que hay que hacer antes de no Y además que es la no. forma de crear la diversidad, que en la agricultura lo tenemos súper claro Pero luego a nivel social lo único que queremos son monocultivos, que haga todo el mundo lo mismo, si es, si es contra el poder, todo el mundo de la misma forma, las mismas palabras y los mismos gestos contra el poder. Y entonces, en realidad, no, sí, lo que hay que hacer, no, si sí, no lo digo por ti, no, es la visión dominante del mundo alternativo, lo que hay que plantear es que justamente, igual que en la agricultura, estamos diciendo que lo importante es la biodiversidad, estar en armonía con el entorno social y natural, no sé cuánto... En lo social es idéntico a eso, no puede haber un monocultivo de, de movimientos sociales que se plantea no sé qué, vamos a hacer una plataforma para que todo el mundo haga lo mismo y entonces todos los colectivos dediquen este año a esta, a esta campaña. Pues ha cargado toda esa diversidad de repente. Entonces, o trabajamos de otra forma, o... O tienes que quedarte luego en barbecho. Claro, en barbecho varios años. Y Ahí la y otra parte de la tarde, intervención, no. que había he dicho que eran dos cosas, uh -huh. es más concretita todavía, uh -huh. y es como que a veces somos capaces de encontrar las herramientas, aunque puedan ser esperar uh -huh. unos segundos antes de que haya intervención, para uh -huh. que a lo mejor otra gente pueda dar la oportunidad de, de participar en el debate. Uh -huh. Ahora, yo... Los refugiados, ante los embates y la crueldad del sistema poderoso, mientras se desempoderan, ¿qué les pasa? Ellos se desempoderan Pero, y el sistema los aplasta. Claro, porque es un, eso no es desempoderamiento. Desempoderamiento es hacer dejación de poder hacia abajo. Sí, entonces, tú lo que planteas mientras se desempoderan, que sería en ese caso, hacer dejación de poder hacia arriba, hacia el Estado, no. que lo destruye. El poder, el mercado. poder de defenderse, poder de defenderse arriba, y contestar. Ya, eh, hacia arriba, no, hay que hacer, no puedes hacer desempoderamiento, Claro, hacia arriba. Y Creo que no. Ya, eh, no, no puedes, no puedes. Además, se llama de otra manera, tiene otra palabrota, se llama desapoderamiento, pero bueno, da igual. Que no pueda hacer ese empoderamiento hacia arriba, porque entonces está muerto. Y yo como no, no creo en la vida después de la muerte, pues no me voy a regocijar en el mundo futuro, después, y no sé cuánto, sino ya estoy muerto, estoy muerto. Ya se acabó. ¿Quién más? Nadie, ¿Sí? Bueno. Quiero plantear una cosa. Eh, si, si, suponiendo... Que, que, el acceso, o sea, que el acceso al poder, la forma de acceso al poder queda legitimada evidencialmente en la persona que de repente tiene el poder. Uh -huh. eh, si un grupo o grupejo de gente coge poder, lo diluye hacia abajo para legitimar esa forma en que los nuevos actores de repente se cuentan poder y los manejan como puedan qué diferencia hay, en, en, habría en esa disolución de poder hacia abajo lo sí. que, puedan... que plantea Raúl que justamente eso no dispersar el poder hacerlo más pequeño para que sea más manejable y podamos compartirlo y eso significa que siga habiendo relaciones de poder dentro del grupo. Lo que pasa es que se establecerán formas de liderazgo, formas de tal, que ese poder pueda quedar repartido, que pueda quedar... porque ese, La propuesta de Raúl, la que está planteando, es que el poder es algo intrínseco, aunque él no lo diga, pero lo que está planteando es que el poder es algo intrínseco a la persona y que es natural en las relaciones humanas pero yo eso no lo veo, entonces la diferencia es que en uno se conserva el poder y vamos aprendiendo, yo creo que es como un, como un callejón sin salida, vamos aprendiendo a ejercer ese poder, aunque sea de forma más democrática uh -huh. o como lo llamemos, pero que eso poco a poco va y haciendo otra vez que um, salgamos fuera de eso y hagamos otros poderes más grandes, eh, lo que nosotros proponemos es que no, no hagamos relaciones de poder. ¿sí? Pues allí donde estemos, cada vez que tengamos notemos que tenemos poder, pues hagamos dejación de ese de poder. Entonces, lo que planteamos es que a la larga o si se puede, a muy corto, si se puede, desaparezca el poder. Porque no podemos tampoco crear los ritmos. Hay gente que o grupo o colectivos que, que en eso pueden ir muy rápido y otros que necesitan más tiempo, ¿no? Pero que, que al final no juguemos a eso. En los tres marcos, sí, de salir para no, el colectivo. No, no. Individual, sí, si no lo hacemos en los tres no vale. Por eso he leído el poema de, de Agustín García Jabó, porque es de los personajes. ¿sí? de las personas que no han hablado y que a lo mejor no se quieren ir a casa porque luego por la noche sueñan con las cosas que no han solucionado, ¿quién quiere decir algo? También se puede hablar luego de la cerveza, ¿eh? pero bien, quien quiera hablar que no haya hablado la cerveza tiene que pagar por lo menos una cerveza. Sí. A ver si hoy puedo llegar a las 10. ¿eh? No a las 10 de la noche, sino a las 10 invitaciones de cerveza. Y una cosa que a lo mejor es ahí a causa de la cerveza, uh -huh. pero con lo que estamos hablando hay mogollón de. Vale, que es el título grande, ¿no? De, uh -huh. Del sin poder, uh -huh. pero entiendo que es como la excusa de cómo nos autogestionamos, autogestionamos la vida cotidiana. Esa, ¿eh? ¿eh? Y como que de eso no estamos hablando ahí casi nada, ¿no? Bueno, hemos hablado muchas cosas, lo que pasa es que no lo hemos dicho con ese nombre, pero bueno, ¿eh? ¿tú qué quieres hablar de eso en concreto? ¿En concreto? ¿Sí? Pues ¿eh? por la salud o la sanidad, por ¿Sí? ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo se podría...? Uh -huh. Yo, por ejemplo, uh -huh. tengo capacidad como uh -huh. autogestionarme mi, mi salud, o uh -huh. mi... pero a nivel colectivo, uh -huh. vamos, individual, colectivo y grupal o eso. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta. Claro, este libro es el primer libro de una palabrota que es tetralogía. Tetralogía, que es cuatro. Y uno que no es de la tetralogía, pero que está ahí pegado, no sabemos por qué, que es en Neuquera que serían cinco. Sería una pentalogía. Tetralogía, ¿Tetralogía búsqueda. Una pentalogía. <risa> tetralogía nos <búsqueda> es pentalogía. <risa> Entonces, de esa tetralogía está el primero. Entonces, el segundo, que va, eh, que va a estar en octubre. De hecho, hemos dicho que el día de octubre, lo vamos a presentar Que va a estar en octubre. Después eh, de ir de apuntes. Eso es. Ya están todos los artículos. No, ya está, ya está. Eh, se llama Autogestión, Autonomía e Interdependencia. El que viene después, que estará antes del 4 de diciembre, se llama Educación sin Propiedad. Y el que viene después, el de febrero, el de febrero, ese va a hablar sobre el maravilloso mundo de la autogestión, cotidiana de la salud. Entonces te tiene que esperar <risa> al revés? Están todavía pensando. Están todavía <risa> sí, sí, pensando. ¿Cómo se autogestiona la salud? ¿Es diferente la autogestión de la salud de la autogestión de otras cosas? Sí, porque? sí. Sí, ¿por qué? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vivencia corporal es diferente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... ¿Es diferente el cuerpo que tú pones en el huerto que el cuerpo que tú pones en la salud? Sí. ¿Sí? O sea, que tiene una vida como... como... <risa> ¡Qué bonita música! Eh, que tiene una vida como diseccionada, ¿no? Como... Fractal o no, momo, dicotomía. Así, no, porque jolín, aquí te duele la esquizofrénica, el tomate con muela, ¿sabes? Entonces... No, el cuerpo que tú pones para que salga el tomate te duele igual que el cuerpo que no has puesto para que te salga el tomate, porque sí. es el mismo cuerpo. El sí. sí. Claro. Y se percibe Por Por lo que, No, que le digo a él que sí, que sí. Se percibe en función de la relación de poder que tengas con el que te hace vivir, sentir, entender tu cuerpo. Normalmente viene de toda la lógica del poder uh -huh. que te definen con huerto. ¿Y en el huerto no hay poder? Sí, todo es diferente. Claro, claro. Porque claro, vives el cuerpo donde hay diferente ¿Sí? A mí me sí, sí, sí. Porque no, no lo planteas... Planteas en... Si hay mildew... O sea, no. no lo planteas tanto en función de si hay salud o de salud. no hay sé salud. Si sí, yo es que no lo puedo separar. Yo no puedo. No puedo decidir. No, no puedo decidir. No puedo decidir mi cuerpo. Cuando hago, por ejemplo, por llamarlo finalmente la actividad sexual, de cuando mmm, estoy.. Eh, recogiendo papas, que es lo que yo he hecho, sega trigo, o, eh, o cuando estoy eh, escribiendo el libro, no puedo separar mi cuerpo, mi cuerpo yo no lo entiendo como distinto. Porque entonces, pues a mí no digo que tu cuerpo sea diferente. Digo que la vivencia, sí. sobre o la interpretación de aquí, te duelen los riñones por coger papas. Y de no los riñones por la actividad sexual también. El... Es, que es verdad. Pues, Ronte, eh, si. Te doy los riñones sufrido? por coger papas y la explicación o sea, es que te has pegado la paliza por coger papas Tiene una explicación y tú dices ¿Pero? Y lo otro también Dices ¿Es que te ha pegado una paliza de follar Sí, sí la verdad, pero cuando ya entras en... Me doy los riñones por ausencia de salud uh -huh, Es lo mismo que me doy los riñones por... Pero es que eso es la salud pasa muy bien, está, está Una está cosa es, eh, lo que tú estás planteando, es ¿eh? medicalizar la salud la salud es todas esas cosas. Si tú no tienes una actividad sexual la que tú quieras o puedas. Si tú no tienes una actividad eh, de trabajo físico, si no tienes una actividad de trabajo intelectual, si no tienes una actividad eh, no tienes salud. Si te falta alguna de esas cosas, no tienes salud. Otra cosa es la cuestión médica. La cuestión médica de decir me duele los riñones. Porque eh, se me ha roto una vena eh, aquí, no sé muy bien por qué. ¿no? No, no, no, no me refiero tanto a eso, me refiero tanto a que cuando tú tienes una icónica de por qué te ven los riñones, tienes una vivencia, no. pues tú preguntas, si hablamos de otra gestión, el mundo que es ayuda mutua uh -huh. que, que pueda generar un claro. proceso de entendimiento de por qué te ven los riñones. Uh -huh. Entonces me parece que la, esa búsqueda de, de, de entenderte por dentro de los riñones es diferente, o el proceso que hacemos es diferente al hablar con otra gente no es que tenga bata blanca, pero que sí que te da una explicación medicalizada, si quieres, pues eso ya depende de, de la gente. Ahí hay algo que planteamos. Sí. Bueno, que para mí básicamente la diferencia, aunque entiendo lo de no separar y me bueno, parece interesante, la diferencia es que en el mundo en el que vivimos, que se mueran unos tomates, no nos va a causar nada, pero en el mundo en el que vivimos... Yo no hablo de los tomates, yo hablo de mi cuerpo trabajando los tomates, no de los tomates. Claro, claro. Pero quiero decir, en, en el hecho de... se hablaba, ¿qué diferencia hay entre la autogestión de la salud y la autogestión de otras pues, pues, pues la autogestión de de comida a través del huerto, por ejemplo. Lo que quiero decir es que en el mundo en el que vivimos no estamos dispuestos a, a pensar que la autogestión de la salud es limitada y hay cosas que no, que no se podrían eh, remediar con ello. Y sí que estamos dispuestos a saber que una cosecha de tomates nos puede ir mal y seguimos, seguimos viviendo perfectamente. O sea, para... O sea, lo enlazo por, porque creo que dentro del tema del de poder en la salud es una de las cosas que, que puede explicar el que dentro de las incoherencias que podamos tener eh, las personas que aspiramos a otras cosas eh, en el tema de la salud es mucho mayor y, y porque en general la confianza y la legitimidad que tiene eh, la sanidad es mucho mayor que otros campos que otros ámbitos ¿no? institucionales de, de la vida. Y creo que eso se explica por qué. Porque no es tan fácil asumir que no tienes tomates a que no tienes mmm, igual capacidad de, de hacerte una quimioterapia. Pero igual me he ido muchísimo del tema y... No, no, sí pero... No, no. Eso es que una pregunta. vaya a vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa la salud... Está absolutamente condicionada por las empresas, uh -huh. eh, de, de, ¿cómo se llama como me salen palabras, ¿Sí? uh -huh. farmacéuticas, entonces están inventando uh -huh. enfermedades uh -huh. y algunas que las vuelven crónicas, uh -huh. por eso resulta muy difícil pensar en la autogestión, uh -huh. pero si lo pensamos desde el otro lado, vemos que no es tan difícil, claro. no es tan difícil, no sería, no, no, no sería tan difícil. No, volver a romper una lanza porque además de la autogestión de la salud individual, uh -huh. si la queréis pensar así, no tiene por qué estar separada de la social. Es decir, me pueden doler uh -huh. los riñones por follar y puedo acabar teniendo un orgasmo, podemos acabar en masaje de riñones. Uh -huh. claro. Me pueden doler los riñones por estar ayudando a los ancianos de mi tribu, bañarles, levantarles, etc. Uh -huh. Me pueden doler los riñones porque estamos por la noche desvelados con un niño pequeño al que hay que mecer uh -huh. y mover porque le duele. La tripita o... que bueno, que hay, enseguida diría que hay que hacer colecho y a lo mejor deja de llorar, pero bueno, hay gente que se levanta, entonces duelen los riñones por muchas cosas. ¿eh? Entonces depende de en qué, tri, en qué tribu estés para que ese factor social de la salud sea muy importante de tener en cuenta y tengamos en cuenta que igual la propia, esa corporalidad que señalabais, igual hay que minimizarla uh -huh. o hay momentos y situaciones en las que esa se te olvida, como en situaciones de de especial preocupación por otras cosas, que es que sacas fuerza de donde no tienes o ignoras tu propio dolor o sensación o tal que sea. Bueno, yo eh, me había surgido una pregunta porque se me estaba planteando una duda porque por una cuestión semántica. Es decir, no sé muy bien cuando estáis hablando de la autogestión, de la salud no estaba entendiendo muy bien si era de la salud propiamente dicha, porque es un concepto que, que tiene tantos matices en lo abstracto y en lo concreto que no estaba, no estaba, entendiendo muy bien si nos estamos refiriendo a la salud propiamente dicha, como sistema sanitario, a la salud personal, pero claro, eso relativo más que nada al bienestar personal, en, en relación al bienestar, más que porque la salud es algo un poco abstracto, ¿no? Y siempre la planteamos desde el punto de vista de encontrarnos bien de tener un cierto bienestar. Pero te digo, es una duda que me ha surgido cuando he estado oyendo las distintas opiniones porque ha habido sí, un momento en el que me ha dado la sensación de que se está hablando de distintas cosas sí, sí, de forma hablando. superpuesta, ¿no? Como un sí. sí, Una cosa el, un poco. En el libro aparecen esas diferentes cosas. Eh, nosotros lo que estábamos diciendo era el tema de en armonía con el entorno social y natural. Entonces, en esa armonía con el entorno social y natural eh, implica el tema individual, grupal y colectivo implicar, pensar, sentir, hacer entonces todo eso eh, tiene que estar reflejado también no solamente en mi cuerpo para mirarme yo a mí mismo en el espejo, sino en mi cuerpo en relación que es uno de los artículos que tenemos escrito que en el libro el cuerpo en relación, ¿no? en relación con las personas con las que hacemos las cosas, ¿no? Sí, voy a decir que hay dos cosas que ya apuntamos en el libro, sobre las que después ha salido entre las cosas el de salud. Uno es el de en el desempoderamiento científico, que planteamos eh, que los conocimientos científicos tienen que entrar en, en una dialéctica de igual a igual con otros saberes que existen, entonces muchas veces lo que hemos hecho ha sido dejar o abandonar los saberes que tenemos populares y los saberes familiares y otros saberes que hay de formas de vida y de curación porque la salud no es solo curación, pero la curación es una parte muy importante y, y lo que tenemos que hacer es entender y recuperar también esos saberes y reconocerlos y mejorarlos ¿no? porque en realidad lo que nos insisten en esta sociedad específica porque no es así es que nosotros no somos capaces de hacernos cargo de nuestra salud Igual que no somos capaces de hacernos cargo de nuestra alimentación o de otras muchas cosas de nuestra vida y por eso y en realidad en, eh, por una parte está eso que los saberes populares los, los saber hacer los, el manejo de plantas puede ser igual que otras cosas que no es solamente eso es más de enfermedad sino las formas de comer, las formas de comer sabemos que mucho, tienen mucho, tiene mucha relación con la salud, otras muchas cosas, no solo la comida en sí, ¿no? Lo ecológico, agroecológico, sino cómo cocinas, cómo hacer la compra, todo está relacionado con la salud también. ¿no? Y que hay que reconocer esos saberes, porque si no parece que somos tontos, De repente si no tenemos un médico, un cocinero, un eh, profesor, uno no sé qué no somos nada, ¿no? Y lo otro es el artículo del de cuerpo en relación que es un entendimiento de lo que es el cuerpo que es una forma bueno, que igual más interna y más social ¿no? no el cuerpo como individual que también sino también el cuerpo en relación con otros cuerpos y entonces ahí como marcaba decías tú también en parte ¿no? que si nos vamos ayudando nos vamos cuidando en realidad que necesitas a lo mejor una, una respuesta médica científica tradicional eh, o convencional pero que en realidad acaba siendo lo mínimo. De todos tus, todas tus cuestiones de salud acaban reducidas a una, cosa, a una actividad concreta, que no hace falta porque no hace falta eliminar lo médico. Eso es lo plantean los zapatistas también, que tienen. Mira, tú tienes aquí que puedes tener un acceso a este tipo de curaciones, y también este tipo y este tipo, y puedes hacer diferentes tipos. O, o sea ninguna. que... O ninguna. Que parece que, no, que somos como tontos de repente, que no sabemos ni cuidar de nosotros mismos. El otro día en la televisión salió un tipo que ya no sé, era el dueño de no sé qué de las, de patentes. De las patentes. patentes de los medicamentos, todo eso era el dueño absoluto y cuando le dicen que eso no era legal dijo esto es legal, esto se llama capitalismo claro. es. el capitalismo ha, ha generado, ha hecho el milagro de la zanahoria del dinero y hay muchos médicos hoy salvo en rosas excepciones que las hay ¿eh? que más que curar piensan en ganar dinero ¿Eh? desgraciadamente esta es la realidad que, este, no digo no digo todos no hablo de rosas excepciones que además a mí me contra pero pero hay muchos que piensan en, en, en ganar dinero nada más y se dedican buenos médicos clínicos buenos buenos ¿eh? y se dedican a hacer estética y va una señora y a la semana se le cae la oreja, o, o se, le, se le entumece el párpado, o cosas así. Pero Entonces, igual en todas las profesiones, lo, la gente que se dedica a la educación, la gente que sí, se sí, dedica sí. a, a dinamizar la sociedad y los movimientos sociales, los cantantes partes, también, los otros. Sí, los cantantes son la hostia. ¿también? Por ejemplo, sí. Ejemplo, de... tenemos unos papeles en Panamá. <risa> <risa> Igual podemos... Mande una bolsa de papeles. ¿Alguien quiere decir algo antes de...? ¿De algo? de, antes de, un poco de No, de irnos no, porque va a haber un poquito de música. Ya se estás cacando. <risa> ay, hasta luego. ¿eh? Ay, ay, ay, ay. Ey, bien, hasta luego. No. A la una... ¿Ves? Esto ya me han oído cantar. <risa> a cantar. Vamos dos... a de tiempo. Vamos, que va a ser corto la música. No va a ser tampoco lo suficiente no, no. para pa poder tomarnos la cerveza. Para poder cerrar, sí. <risa> Rápido. ¿Ves? No. Sí. No. Sí, pero no. No. Nada, ¿no? Bueno, el libro que nos hemos dicho lo hemos publicado con la editorial Volapug, que es una editorial de Guadalajara, sin ánimo de lucro, que tiene buena gente y, y esperamos seguir publicando con ellos sí, si es posible no, o sea, si que no, tienen no, otros no. libros que tienen novela también y tienen, están sacando una línea por lo menos saquemos estos libros ¿no? si se hartan de nosotros de momento se van a comer la tretología como se comió el señor de los anillos igual.